A nuestros ojos ya no hay maldad que asombre. Quedamos distraídos por la ciencia del traidor. man so Thank you.